¿Escuchaste eso? Ya hemos llegado, panita ¡Llegamos a casa, mi pana. Y ahora te voy a presentar por fin a mi madre O sea, a tu abuela ¡A mamamiluchis! ¡Uh! ¡Oye, mamiluchis! Guarda ese dinero porque estamos en, en, en zonas muy peligrosas, bro Aquí roban ¿Aquí roban? Roba, pero tú, tú mandas aquí Vale, vale, vale, no pasa nada Saco Allá. mi equipaje Vale, vamos, vamos, vamos. Saca ahí tus tu falditas. Porque, eh, muy bien que, que te trajiste la rosadita, eh. Porque... Eh, a ver, a ver. Si me obligaste, perro, para que me comprara este lado, que me pusiera esa falda. Pero bueno. ¿Qué dices si tú, tú, tú no la querías. Pero vamos a ver, vamos a visitar. Aquí hay un amigo mío, así que compórtate, eh. Te lo voy a presentar. Si lo Ay, a oh, amigo tuyo. Oh, uno un eres. llamo, que ya, ya, llegaron, ya llegaron. Eh, ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hombre, que hay? ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ay, hermano? bro. Espérate, espérate. Dejamiento por favor, ya sabes, vienes de un ah mira, ese, ese es Betofi. No, no, no, no, no no no, machota, no, no, no, no, no, no, no, Tú tranquilo, que nadie es de juguete, ¿eh? Así que no te preocupes. Eh, vale, eso. Eso espero, porque si se me pone chistosito el niño, mira que yo también, eh. A ver, a ver, ¿qué pasó? Vale, vale, vale. ¡Vamos! vale Beto, fia, ahora Hola, sí. mamiluchis que me haga vamos. helado. Helado, quiero. Vamos, vamos. A ver, por favor, cuando lleguemos a mi madre, no le digamos es que eso se va a enojar, vale, por favor. Sí, okay. amigos. La, la última vez que le dije eso me dio una bofetada. ¿Cómo que, ¿Cómo que le dijiste? ¡Ah, digo, No, amigo, no, nada, tú, tú tranquilo, amigo, tú tranquilo, no pasa nada. Oh, pero, pero la casa estaba cambiada, ¿eh? No, hombre, no, por no, favor. Mientras tú estabas Pensé... lejos, amigo, yo estuve aquí ayudando a tu madre y de tal. Pensé que vivías en un bajo ah, de un no, puente. No Sí, es verdad, que no, eres casa. No, mira, mira, Betofi. En, en, en el otro país sí vivo debajo de un puente. En este, aquí sí, mi madre, pues es. Es, es estilista. No, o sea, eres adoptado y no estás... te quiere en su casa, vale, ¿No? ya entendí. Eres un monstruo. Vale, vamos a conocer a la mamiluchi Mami Mamiluchi vieja ¿Vale, robada ¿Cómo están? Mamá, he llegado. ¿Ah? Eh, espera, what? Espera, espera, me está sonando el móvil. ¿sú? ¿Aló? ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Es tu mamá, es tu mamá! ¡Eso no me lo esperaba! Ok, ok Sí, sí, sí, ya los recogí, ya los recogí Justito acaban de llegar Ok eh, Vale, ok, yo, yo me encargo, yo le digo Tú, tú, tú tranquila, tú tranquila eh, amigo... ¿Qué, creo qué, que tú... Creo que tú no te enteraste de esto, bro ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tu ¿Qué madre pasó? está saliendo con un chico, amigo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, era mejor que Alexis, ¿sabes? Alessi me abandonó por cigarro, así que... Bro, sí, claro, amigo, ya era, era mejor. mejor si me, decía, si me decía algo mejor, amigo, ya ya sí, le tocaba. Sí, sí, sí, Yo, yo estoy muy feliz, pero... Oh. Ay, qué bonito. Caladas, Mira, ¿eh? tu mamá tiene novia y tú no tienes novia. ¡Qué eh, <risa> bro! Te vas a quedar viejo, arrugado y solo. ¿Qué, qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, dices Beto? Yo, yo sé que la chica indicada me va a llegar en algún momento. Sí, claro. Yo... Yo estoy bien bien guapo, o sea, las Chicky Baby solamente están ahí esperando por mí a que salga. Mira, Caplay, yo tengo una, una idea. Tú creo que ya estás en, en la época, o sea, ya estás en la etapa, amigo. Sí, de, de que ya, ya se va a ir al asilo, ¿no? Esa etapa. ¿Cómo, no, no, ¿Qué hace? ¿Qué te no, estás no, diciendo, tía. tú, asqueroso? Ve no seas tan directo. Tío, <coughs> eh, okay, escucha. Esto. Escucha, escucha, escucha, escucha. Ya es hora, amigo, de que consigas a tu princesa azul. A ver, espérate, descargo el Tinder. Espérate, a ver. ¡No! no amigo, ¡Así no! Amigo, no, amigo, no. no así, ¡Así no! no! no! ¡Así no! ¡Así no! así no amigo! La, la última vez que pasó esto, no, mejor no te lo digo porque Beto está chiquito. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí, mientras ayudaba a tu madre y tal, me andaba contando las historias de cómo había conocido a Alexi. ¿Vale? Y lo Ajá. conoció en un parque. ¿En así un... que. Oh. Sí, sí, Sí, sí, sí, sí. O sea que el parque. En el parque están las Chiquibabies. Exacto, amigo. Pero cualquier cosa, tápate esa cara y ¿no? por, por las dudas. Bro, no, no, no, no. Yo, si voy a conseguir a alguien que sea así, que me ame con esa ropa y todo, va a por... conseguir algo este feo. Pero bueno, mm. yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar porque yo A ver, Betofi, nos vamos de, de, de paseo. te voy a dejar el equipaje. Ya vengo. 2000 años más tarde. Ahora sí ¡Betofi, nos vamos de paseo, mi pana! ¡Que deja de dar dinero! ¡Que ya, que ya, que no pasa nada! Es que tú no sabes de negocio, mi pana Aquí soy empresario desde ahora Él es mi empleado A ver, Kenai, yo sé que tú y yo tuvimos unos buenos momentos hace tiempo Ya tú sabes, y, y fuimos millonarios Pero por favor, a mi, a, a mi mascota no le des dinero, ¿eh? Vale, vale, no le doy para nada dinero. Mira, yo le di dinero y mira cómo. ¡No le la tarjeta! Ah, ¡No, no, no! Pepe, gracias. Ven. Bueno, vamos sí, al vamos. parque conseguirle la novia al feo, venga. Vale, tú que nadie llame al parque porque no tengo no tengo ahora vehículos por el Tranquilo, momento. amigo, tú tranquilo. Yo me encargué de todo. Venga, vale. venga, súbanse, súbanse 346 minutos más tarde Creo que la ciudad ha cambiado bastante ¿eh? Y claro que sí, amigo bien. Mira, mira, mira, mira Aquí, aquí ya estamos, aquí ya estamos A ver dónde aparco, bueno, esto es Latinoamérica Ah, el, el motel todavía sigue ahí, bro que ¿qué motel? ¿Hola? Mira, hola, hola. Está, ah. Ah, a ver, Betofi, un motel es, es donde unas personas. ¡Eh! No le digas eso. Ah, donde se duermen juntos. Llenan, ah, vale, vale, vale, claro. Sí, claro, siento. claro, claro. Para nada, tu mamá está ahí ahorita con su chico ni nada de eso. ¿Eh? Nada. ¿Qué? Ahí está, tranca traca. traca. Porra. Mira, mejor, mejor ve Compra la comida para, para comer algo. Que llegamos y pues yo no traje nada ni el pan Así que voy a comprar algo Y yo me quedo aquí buscando a la Chiqui Baby Con, con Betofi. Va, que... me parece bien, pero pregunto, un momento, ¿qué, ¿qué es lo que come el homúnculo este? Oye, cada homúnculo Como helado con... De todo, de todo, más que todo helado, sí, por favor traete. Hay una cubeta llena de helado, por favor eh, Vale, vale, tú tú tranquilo amigo Me voy a poner mi, mi propio traje Y todo, me voy para allá, venga Vale, vale, vale, a ver Betofi, mira Este es el queridísimo parque de mi barrio Mira, ¿qué te parece? Oh, está, está, está guapo, guapo pero un poco Mira, abandonado, ¿no? Mira, súbete, súbete, te columpio A ver, vale, columpio, me subete. columpio Ahí está, vamos, perro Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale uh. Oh. Uh. Pero con cuidado, ¿eh? Que esos columpios a veces vuelan, vuelan súper alto, ¿eh? Ah, ah, bueno, no pasa nada Mientras no me vaya acá a salir eh. Pero, uh. pero, tope con cuidado uh. ¡Ay, cómo la detengo, perro! ¡Ay! ¡Párale, que te vas a... ¡Diosito! ¡Ay! Ya por favor, ya <risa> güey. Ven, ven, mira, mira ya, hay alguien, hay alguien allá, mira, hay alguien ahí estaba. Acá mira, allá, ya, mira. Ah, la veo. Una eh. monedita, una monedita. Ay no, Ay. es una, una barrendera. Una, una no, pero, pero Betofi! o sea. No, no, podemos, no podemos discriminar a las personas así. Vamos, vamos a hablar con ella a ver qué le pasó. Oye, vale, eso. Vamos, vale, vamos. Pero dan una monedita, no todo el billete. Porque... Ah, vale, vale. No, no, no, no, mira. ¿Quieres una Hola. dona? ¿Una dona? ¿Una dona? ¿Me darías esa dona? Sí, toma. Hola, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Pues me echaron de casa hace una semana. Que ¿Cómo que vale, te vale, echaron vale. de casa? ¿Qué hiciste? ¿A quién robaste? ¡A Petopi! No! ¡Guarda el arma! Ah, ah, vale, vale, vale, es que quería, quería Que dijera la verdad no, Vale, pero... vale, pero ¿qué hiciste vale. en la casa? O sea, ¿por qué te echaron? No, mi madre consiguió Una nueva pareja y no le caía bien Entonces... No, no, yo conozco Yo conozco a mi madre y mi madre nunca me abandonaría ¿No? Como, como a leche que sí me abandonó Mi padre, esa sucia, asquerosa ¿Acaso no lo viste venir? Mira, primero que nada, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, uh, su ¿y tú? ¡A su madre! Se no, llama llamo Ke play Mira, el de aquí, el de aquí se llama Beethoven Ay, qué bonito es Beethoven Sí, te encanta, o sea, no no tiene... Este es mi perro que no tiene género, mira, utiliza falda y pues no, no se sabe Habla Y tengo... Nombre, pero... me, me obligaron a ponerme este burrito feo, pero no importa, por el helado Sí, ¿Sí? <risa> pero si a ti te encantó Vale, mira, eso nosotros... Hicimos un trato de que te queremos ayudar Vamos a darte posada, vamos a darte comida Vamos a darte agua Y para conseguir que... un trabajo Claro, ¿En vamos a ayudar. vale Dame un momento, voy a llamar a un amigo para que me recoja El coche porque no tengo coche Yo le marco, bueno. pero... oye tú feo, ya consiguió novia 3R14 ¿Qué? Sí, no Espérate que yo lo voy a llamar Oye Kenai, por favor, ven a recogernos aquí en el parque Pero trate un camión más grande porque Este, dos puestos no no no va a caber, ¿vale? Vale, vale, vale, vale Seis hojas después Eso, Ven, sígueme, sígueme Entrale. Ahí te abro la puerta, alguien pueda Entren, entren Vamos, usted se puede quedar afuera Vale ¡Hey! Amigo, yo me voy a okay, quedar viendo mi... la televisión Con permiso Mira, su tú sube acá arriba Allá está la ducha Si quieres te puedes quitar tu bañito Ahí en el cuarto de al lado está la ropa de mi madre Por si quieres ponerlo Sí, yo... sí amigo, porque huele a obo y todo ah, Me encanta el olor a obo ¿Cómo? Eh, eh, nada, nada, nada, nada ve, ve, ve a ducharte, ve a ducharte ¿Pero y te estás espero ¿Estás seguro? O ¿Qué? sea, no quiero, no quiero aprovecharme de que me estén ayudando Oh, no, tranquila, tranquila Vaya, vaya, vaya, vaya Mientras vamos haciendo la comida aquí Ay, Ay ya Ay, perdón bueno. Asu, por favor, ven ve que voy a hablar con esa gente Ok, te esperamos Seis hojas y media después ¿Hey, Hola, chicos Oh, ah, mira Canijo, sí, y se ve claro. muy diferente ya bañada ya no apesta Hostia, sí. si huele huele huele huele amigo huele Y sí, se echó el perfume Huele ¿sí? a perfume de tu madre claro es perfume de mi madre Pero mira tú ves muy bonita eh <risa> oh. vale vale tú siéntate aquí ya te traemos algo de comida y bueno siéntate como en casa vale chico chico chico, chico, chico, chico, pasa qué pasa chico, qué pasa qué reunión reunión, reunión, reunión, reunión, reunión. pasa qué habla, habla, pasa ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Dile, dile, dile invita a salir el siguiente paso El siguiente paso Vale, ah, vale, de una Vale, vale. vale bro, aprovecha Oye, Asu, ¿Te gustaría salir conmigo? Espera ¿Hablas de salir, salir no. o...? Salir, o... salir a, a tomarnos algo en el restaurante Tú y yo, solitos No es ah, quieras. Claro, tengo hambre ah, ah, sí, perdón Es que... Le dije a mi amigo que hiciera algo de comida y no lo hizo y pues nada más quedó una manzana y... como que no si aquí tienes la comida pero no o sabes beto... que no lo, no nos no comeramos el beto y yo ¿ya? vale vale me voy a cambiar y salimos vale vale ya te vale, espero vale. Okay. vale ya vale tú tranquila, tú tranquila, que si ese min no no no ni nada, tú tranquila, que aquí te damos todo lo que tú quieras. ¡Hola, chicos! ¡Hola, amigo! He cambiado, por fin, ahora ya sí, ya me quité ese traje de viaje, ya. Veto, veto, veto, Baja! veto, dime, dime, dime. Invítala a salir y dile, ¿está lloviendo estrella o solo tú del cielo? Y ya con esa, le das el beso. Vale, vale, vale, vale, vale. Eh, preparada, estás ¿Va? ya podemos salir si quieres Ah, claro, tú dime vale. vale. yo te sigo Algunos centímetros más tarde v Pasa, pasa, mm -hmm. con, con casa, vale, vale. buenas vale. Hola, hola, bienvenidos a Brook Dinner's, el mejor restaurante hola. de la ciudad Hola, mira, queremos un platillo para dos Mira, pues nos gustaría un poquitito de, de agüita con un pan, por favor Señor, es un restaurante, no solo vendemos agüita, vendemos también comida Ah, bueno, tú, tú, tú dame algo para dormir, vamos a sentarnos <risa> Voy, voy Vamos a sentarnos, Ay, espérate, me siento bien Ahí está, hombre, sí, sí, sí. aquí estamos, esperando la comida ¿Y, y, y tú qué? Eh... Ay, ¿qué, ¿Mm? ¿qué me dijo Betofi? Me dijo Betofi, ahí se me olvidó ¿Por qué estás ca... tan nervioso? Eh, nada, nada, na, nada, eh, así soy cuando voy a comer No te no. preocupes Señor, gracias. señor, su, su comida está lista Ay, por favor, déjemela en la mesa, muchísimas gracias Bro, pero... Ahí está Ahí, ahí está, muchísimas gracias, señor ¿Quiere algo, ¿Quiere algo más? ¿Quiere algo más? Eh, agüita, por favor Ok, señor, se lo entrego enseguida Vale, vale Mira, qué bonita está la comida Oh, por Dios, ¿Eh? el fin voy a comer bien después de una semana Y qué, qué bonito está tu cabello ah, Muchas gracias Qué bonito sí. es tu sombrero Ay, gracias, eh, sí No me lo he quitado desde que nací Mira, si quieres, mira, la huele, huele Huele, huele recién nacido eh. Eres un enfermo, amigo su te, te quiero decir de que, de que Si quieres ser, ser mi pareja Mira, tomate ¿Qué, ¿Qué es lo que me dijo de Toffee? Ah, eh, ¿por qué el cielo se ha estrellado? Porque se cayó una estrella y eres tú Creo imbécil Pero, Toffee Así no era ¿Están lloviendo estrellas o solo está caíste del cielo? Ah, vale ¿Están, ¿Están lloviendo estrellas o solo tú te caíste del cielo? Capley, uh, uh, ¿por qué dices eso? Es que, el que <risa> quiero que seas mi pareja Ah, uh, pero... Acetas. ¿Estás seguro? Sí, yo sé que recién nos conocemos hace unos 7 horas, pero estoy segurísimo Yo sé uh, que, que oh. eres la perfecta Bueno, me gustaría... ¿Eh? ¿Sí? ¡Me tomi coroné, me tomi corona, me tomi coroné, me tomi corona! Tiene mamá, tienes mamá, tiene mamá. ¿tiene mamá. ¿Tiene mamá? Esa es imbécil. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué vale? haces en la segunda? Eh, nada, nada, estaba revisando aquí un mensaje que me enviaron, no te preocupes. Este, ¿te puedo dar un beso? Ah, eh. Pero, ¿tan rápido? Sí, no, ya, ya, ya me dices que sí. Ah, uh, bueno. A ver, bueno, levántate. Señor camarero, no mire. A ver, ahí estamos.